Hoy les voy a mostrar mi survival 100% real, no fake 100% real Acá tengo mi, mi armadura de nederite con casco con, con protección 4, espina 3 Acá también con protección 4, espina 3, con espina 3 y protección 4 Y acá protección 4, velocidad de arma 3, caída de plomo 4, espinas 3 Con mi... Espada de netherite de afilado 5, saqueo 3, derribar 2, con mi pico de nether, de, de, de, con fortuna 3, eficiencia 5, y mi arco con infinidad 1 y poder 5, y mi portal del nether. Y acá están mis herramientas, acá tengo todo ordenado todo mi totem, tengo todos los bloques, tengo comida, y tengo muchas flechas, muchas manzanas de oro, una litra y muchos cohetes, muchas antorchas y todas estas pociones. Y también tengo más cosas. Y acá tengo el libro que voy anotando de todos los monos que van existiendo. Bueno, el día de hoy vamos a intentar pasarnos el Minecraft. Entonces que vamos a ir para abajo. Por cierto, esta es mi casa, no sé si les gusta. Y hasta, hasta tiene timbre. Así se escucharía dentro de la casa. Ah, por cierto, también les quiero mostrar mi setup gamer. Acá puedo ver videos y jugar. Y acá está la Polystation 3000 que la compré ayer. Bueno, voy a mostrarle más. Por acá es una sensación. Acá tienen la Compu Gamer que está jugando Minecraft. Ah, ya te voy a matar. Los dejo 7 a 0. Tomen. Ah, no, me mata. Me mata. Ah, ah, me mata. No, menos mal lo maté. Me iba a matar. Mejor vamos a echarnos todo esto. Por las dudas. Bueno, vamos a. a vámonos a pasar el juego. Como no. Así ya no podemos pasar el juego. Bueno, llegamos al Nether, 100% real Ah, por cierto, este es mi campo de, de, de flechas Acá le puedo dar Bueno, vamos al Nether, que lo tengo abierto uy Bueno, ¿dónde estamos? Vámonos a pasar el Minecraft ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me matan! le comeré una manzana Menos mal que no, me mató Bueno, vamos a picar para arriba. Eso. Vamos a matarlo. Oh no, me atacan. Me atacan. Ayuda, ayuda. Me atacan. Ayuda, ayuda gente. Me atacan, me matan. Me voy a morir. Pi, pi, pi. No, ah, ah, me van a matar, no, pipi, pipi, toma Enderman, ¿dónde está el Enderman? No, ¿dónde está enderman No me vas a arruinar, no me vas a arruinar mi mundo sin que bien, tengo una Sender Pets No, me sacó mucha vida Vamos a destruir una de sus torres menos mal que sigo vivo. Vamos a atacarlos, así nomás. ¡Muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! Tengo problemas, chicos. Voy a morir si no los mato. ¡Oh, no! Me van a matar. Me van a matar. ¡Los maté, chicos! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Ayuda! ¡Me muero! ¡Me Ayuda, me muero, me muero. Vamos a matar al dragón. No, mejor vamos a destruir su torre para que sea mejor matarlo. Aquí tenemos una torre. Oh, no, un enderman. Lo va a matar. ¿Dónde están? Ya los perdí. Oh, no, ¿dónde están? No los vi. Ah, ah, ah, ah me matan. Bueno. Vamos a destruir... Allá, ¿qué me está pegando? Allá, allá. Bueno, vamos a destruir esta torre. Listo, gente, lo logramos. Ahora vamos a ir a matar al dragón. Oh, no, me va a matar. Oh, no, no, no, no, no. Uy, se me gastó el totem. No me di cuenta. Vamos a atacarlo ¡Ahhh! Lo voy a matar de un gol Chicos, no hemos pasado mal